Problemas. Cuando yo intentaba hablar con mi hijo hace 15 años, y tenía, no sé, 20 palabras en, en español, intentaba comunicar con él y yo creí que daba muchos problemas emocionales y también um, um, didácticos también, es que yo le decía mal, yo, yo le enseñaba cosas mal, entonces yo creí que por el asunto de relacionarse, es importante. ¿Pero emocionales en qué sentido? ¿Qué es? Que el chico no le gustaba nada. Es ¿Qué que, que está diciendo mi madre? Yo cambié y no lo, él, él relacionaba ese código de inglés conmigo. Y cambiar ese código, pues el, el pobre estaba desequilibrado al verme hablar en otro idioma. Hablar con otras madres no tanto, porque él de pequeño percibía la necesidad. Pero hablar con él en ese idioma, no, era algo me pegaba, me pegaba sí. que, que no le gustaba.